El de la nota secreta Fuelin Dime por qué estás tan perdida Si es por mi disculpas te pediría Que volvieras a mí lo que se haría Voy pues Respóndeme al menos una llamada No quiero que estés más conmigo enojada Me hace sentir como un bueno para nada Haces falta hasta los weekends, Ay mi amor que loco me tienes? Déjame saber cuándo es que vienes Te pido que conmigo dejes de seguir así Recapacita amor mira que me muero por ti Se volvió una ilusión sentir que volviste a mí Sin saber de ti siento que por siempre te perdí te busco y no te veo cuando salgo pa' la calle Me pongo en modo de presintiendo que a ti te falle Mi corazón me pide que te busque y no me calle Te fuiste sin motivos, sin razones ni detalles Entonces cómo piensas que me debería sentir Si de ti no sé nada ya no puedo insistir Me canso de esperar a que se vuelva a repetir Esos bellos momentos que pudimos compartir No me las creo, se siente feo, no me responde No me las creo, se siente feo No me respondes ni los correos Espero que algún día sepa valorar A este hombre que quisiste olvidar Dime por qué estás tan perdida Si es por mi disculpas te pediría Que volvieras a mí lo que se haría Voy pues Respóndeme al menos una llamada. No quiero que estés más conmigo enojada. Me haces sentir como un bueno para nada. Te extraño, me haces falta hasta los weekends. Ay, mi amor, que lo cometienes. Déjame saber cuándo es que vienes. Te pido que conmigo dejes de seguir así. Me capacita amor, mira que me muero por ti. Se volvió una ilusión sentir que volviste a mí. Sin saber de ti, siento que por siempre te perdí. Es tan injusto que sigas caminando en mi mente. Que no te importe lo que pase, lo más deprimente. Veo que te olvidaste de mí, que mal se siente. Esperaba más de ti, te digo honestamente. No puedo creer que me hayas hecho esto Nunca me fuiste sincera y yo siempre tan honesto Me rompiste el corazón, qué bonito fue tu gesto Pero no te preocupes que ya mejor no te molesto No me las creo, se siente feo No me respondes ni los correos Espero que algún día sepa valorar A este hombre que quisiste olvidar Oye bebé, te la nota, vida da muchas vueltas y Espero que no te paguen con la misma moneda en como dijiste hiciste conmigo Y en los controles, de la music Estamos explotando la cabina Torre de control Cuti